Pues yo, es, mi, mi hora de trabajo son las, las seis, aquí llego ya a las seis y media, luego a veces que se, que se como dicen, se le pegan a uno las sábanas y pues luego ya más tardecito. Bueno, en primer lugar no puedo trabajar en una oficina porque pues, ahorita, como están las cosas, que te piden, ahora sí que certificado de secundaria. Anteriormente se podía trabajar con la, con la primaria, pero ya después no. Ahorita ya, hoy, creo que ahorita ya ni con lo de, de la secundaria, y ahorita piden lo de la prepa, así que pues, ¿qué, qué necesidad tengo yo de...? Y andar pidiendo trabajo cuando acá nos sobra nosotros, ¿verdad? Aquí pues, se divierte uno, pues, se divierte uno y, y a la vez, pues, estás sacando para sobrevivir. Pues, la diferencia de esta leche es que es, pues, ahora sí, criolla, ¿verdad? Y aquella, pues, no sabemos de, de qué será, porque, como le digo, pues, hay personas que saben hacer la leche de soya y a lo mejor pues no sabemos. <risa> más que ahorita como le digo la gente ya la gente de hoy lo que ya no quiere es molestarse en estarla hirviendo pero de que tiene otro sabor esta leche más sabrosa que la de cartón sabrosísima nada más que hay mucha gente que dice no, pero es que trae mucha grasa y aquella ya no aquella ya viene descremada y yo les he dicho sí pues pero compran la leche descremada y luego compran la crema aparte, y de todos se juntan acá adentro. <risa> mucha gente, no, el temor de la gente es que se va a poner gorda. Pero lo gordo viene por no hacer ejercicio y por, y, y por comer otras cosas que. Por ejemplo, hay mucha gente que, que ya se la pasa comiendo maruchanas. Eso, ¿quién sabe de qué será? Nosotros hasta ahorita, yo no sé ni a qué saben, porque nosotros siempre comemos pues lo que hacemos ahí en la casa. <risa> pero así que vaya yo a trabajar con alguna otra gente por así por un sueldo no aquí nosotros hay días que sacamos hay días que no y, pero de comer nunca nos falta y andamos de peón pues ahí no tienes tiempo de ir a sembrar, no tienes tiempo de hacer ahora sí tus cosas como uno quiere, ¿verdad? Aquí mucha gente que, que no tiene es porque quiere, porque aquí sobra trabajo. No sobra de qué hacer pues vida, pero si no queremos, pues hay mucha gente que, no, que de plan no tiene nada, ¿por qué? Porque no quiere trabajar. La importancia de, de este trabajo es... Una porque ya tengo los animales y otra porque pues yo así crecí muy este, pues independiente pues a, a otra gente. O sea, yo no, no trabajo de peón. Ahora sí pues que soy más peón que, que otros, ¿verdad? Porque hasta sí me traen a, a, a huevo.